Bienvenidos a mes yo soy Messi, obviamente, y esta es una actualización del video que hice hablando sobre este aparatito, Flawless, que es un depilador de vello facial femenino, y hace creo que ya un año que subí el video, y hay preguntas acerca de si todavía sirve, si todavía lo estoy usando, si realmente vale la pena, y la respuesta es sí, sí. Lo sigo usando, ahora mismo tengo muchísimo pelo, lo voy a usar otra vez enfrente de ustedes. Y dice que se debe usar así en movimientos circulares. Toma un poquito de tiempo, no es tampoco que sea magia, pero sí que queda bien el trabajo. Yo tengo mucho pelo, muy finito, pero tengo mucho. ¿Qué creen? ¿Creen que debo afectarme las cejas con él? Esto puede ser bastante riesgoso. ¿Qué pasa si lo intento con este aparatito? <risa> voy a intentarlo, pero solamente aquí lejitos de la ceja. No quiero tampoco arrepentirme de lo que voy a hacer. La pestaña no va. No, creo que esto no es para cejas. Tampoco es que no logre, lo que pasa es que le voy dando con tanto miedo. No, creo que no es bueno que siga haciendo esto porque me voy a arrepentir. Bueno, ya lo vieron, esto no duele, no se siente nada, te deja la cara suavecita, el pelo no te crece más grueso, el pelo no te crece más oscuro, nada, es totalmente normal deja la piel simplemente despelada así que no te preocupes que me lo han preguntado si, la, si el pelo te va a crecer más grueso que si el pelo te va a crecer más negro no, no, no, no, no nada de eso bueno, ustedes lo ven, yo tengo un año usando este aparato no tengo cara de hombre, nada está totalmente normal lo puedes usar sin miedo no tengo ninguna queja tiene un año, gasta casi nada de batería te digo que no le he cambiado las baterías todavía y lo sigo usando. Y ya, eso era. Así que espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame un like, suscríbete a clase. y no es te este veo en el próximo video. Chao.